Hey chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Digital Master Adventure Evolution o Digimon Warfare. Y el día de hoy les traigo el video que tanto me habían pedido, ya que esta vez es la última Bitward de un potencia 16. Así que he decidido hacer un ranking de todos los potencia 16 a partir de Blitz Raymond, ya que todavía no llegamos a ese punto de asistentes. Y del lado derecho tendré agregado una calificación. Que le esté dando al Digimon Potencia 16, donde evalúo su ataque, su defensa y sus habilidades. Espero les guste este video y comencemos.